Por supuesto, una constitución política no tiene que ser irreformable. No puede ser irreformable porque si lo es, resulta desbordada por los acontecimientos de orden social, económico, político, ecológico. Es necesario que la constitución se vaya ajustando a las necesidades de la colectividad. Pero tampoco podemos entender que la constitución pueda estarse reformando a cada paso y por cada acontecimiento así sea pequeño. Carl Obenstein, el tratadista alemán, autor de la teoría de la Constitución, decía que entre la Constitución y el pueblo surge algo que denominó el sentimiento constitucional, una identificación del pueblo con su Constitución. La Constitución política entonces solamente puede ser reformada cuando sea estrictamente necesario para las finalidades que tiene para aquello que cumple en el seno de la colectividad, para el beneficio de la mayoría, no para el beneficio de unos pocos o de uno solo. La Constitución se puede reformar única y exclusivamente cuando sea necesario. Nuestra Constitución de 1991, a diferencia de la Constitución del 86, que solo permitía la reforma por parte del Congreso, puede ser reformada por una de tres vías, por el Congreso mediante acto legislativo, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Pero hay que cumplir unos requisitos mínimos. En concreto, para reformar la Constitución por la vía de una asamblea constituyente es necesario cumplir una serie de exigencias de carácter formal. Se necesita una ley aprobada por el Congreso con mayoría calificada, se necesita revisión de la Corte Constitucional sobre esa ley. Y el pueblo es el que convoca a la Asamblea Constituyente inclusive con un margen indispensable, mínimo, de votación. Y esto lleva tiempo. Pero además una Asamblea Constituyente no se puede convocar por cualquier motivo. La Asamblea Constituyente debe ser convocada cuando sea estrictamente necesario cuando las instituciones verdaderamente exijan un ajuste, una sujeción a lo que está pasando. Pero cualquier decisión judicial, y menos aún una decisión judicial, porque una decisión judicial marcha dentro del ámbito propio de las instituciones y puede ser contradicha también con arreglo a la ley. Pero una decisión judicial no puede dar lugar a que se convoque a una asamblea constituyente.